hola familia regresamos con otro vídeo para que les platique sobre los meta ventures las meta aventuras hace una semana subí un vídeo explicando el concepto de estos negocios de estas empresas que vienen a Aplant y por fin las abrieron lo que vamos a hacer vamos a comprar un explorador para que vean qué es lo que se tiene que hacer si no saben de lo que estoy hablando este es el vídeo que subí el 30 de diciembre lo recomiendo por si quieren aprender más sobre las empresas que vienen a Aplan. Será otra forma de generar ingresos en el juego. Si ustedes tienen esa chispa de empresarios, tal vez les convenga invertir dinero para tener un negocio dentro de Aplan. Con estos tipos de negocios, sí vamos a tener que invertir dinero. Pero en este video, como les decía, les, les expliqué con detalle cómo va a funcionar esto, las licencias y cuánto más o menos costará tener una empresa en el juego. En ese video les conté que las empresas, las Meta Ventures, se distinguen porque están de color naranja en el mapa. Lo quiere decir que ahí están las empresas. Lo que todavía no sé es que si ten, tenemos que viajar a esa propiedad o no. Aquí está hablando, es uno de los jugadores más antiguos del, del juego. Aquí nos dice el nombre de su negocio, su empresa. Hablando's Block Explorer Shop, tienda de exploradores. Aquí nos pone la descripción de la tienda y aquí, si la apretamos, es el nombre del jugador, nos da su perfil por si quieren saber más sobre ese jugador. Lo que queremos ver es cómo vamos a comprar, ¿verdad? Cuando la aprietan ahí, Shop Now, aquí están todos los exploradores que tiene, que tiene a la venta y los precios. ¡Uy, qué precios! Y nada más. Tiene muchísimos, ¿eh? ¡Wow! Lo que vamos a hacer, familia, voy a comprar uno, para que vean que lo que tenemos que hacer les pido por favor que le dejen un like eso me ayuda muchísimo con los videos, ya que voy a gastar un poquito de, de upex con esto pero lo que quiero que entiendan cuando compran estos exploradores que se fijen en el, el número de Mint, el número de la serie de este explorador vamos a ver encontramos me gustaría que tuviera la opción de ponerlos el precio más bajo al más alto entre más bajo sea este número de la izquierda por ejemplo este es 15 de 100 solamente hay 100 exploradores de estos él tiene el número 15 y si seleccionamos el explorador nos da más información o aquí nos lleva al blockchain la transacción no sé mucho del blockchain pero en fin aquí donde dice la serie nos indica cuántos exploradores de esa serie tiene este jugador él tiene 3 de 8 ya vieron acá muchos jugadores van a querer coleccionar toda la serie por eso en, en mis videos pasados les he comentado y yo quiero vender todos estos exploradores que tengo porque sé que habrá coleccionistas de series nos regresamos aquí en la flechita mano izquierda entonces este es el número 15 de 100 entre más bajos a este más valioso será la descripción de este explorador cuando se mintió cuando lo crearon agosto 25 el nombre del dueño como dijimos aquí es la serie nos regresamos cuesta 252 porque el, el número de mente está bajito a ver este por ejemplo este silbato de la nfl es de 972 de mil por eso le puso un precio muy bajo miren este bruce yo digo que es el del bruce vale más porque este nos los dieron cuando hicieron la apertura de Bakersfield y fue todo un desastre todos los jugadores que estaban en Bakersfield tratando de comprar durante la apertura, para que no nos enojáramos tanto, nos regalaron un explorador, así me gané dos uno en Bakersfield y uno de Brooklyn, oh miren este miren este, miren este. lo está vendiendo por 600, 750 UPEX es un emoji del dedito Hacia arriba. Este lo compraron durante el, el día de los emojis. Aquí les dice que es el, el primer mint, first mint, uno de 50. Por eso le puso un precio tan alto. Entre más bajo, más valioso. Y como este es el número uno, está mucho más valioso. Luego está aquí el, el vampiro. Estos fueron los exploradores que se vendieron durante Halloween. Creo que solamente puede comprar dos. Pero como este es muy raro, casi lo está vendiendo por un millón. Tengo uno de estos, creo. El de natación, que es es número 731, 720. Los tiene la, al mismo precio. Cuando vean esto, el mismo explorador, pero número de, de mint más bajo en uno de esos, siempre compren el, el que tenga el número de mint más bajo. El pavo, el puppet master. Tengo una de fútbol. Tengo una de estos. Miren, tienen otro natación, tengo uno de estos también, tiene dos del Bakersfield, puede agarrar uno de estos también, ah miren este cuando pusieron estos a la venta del, de año nuevo creo que este se vendía por 50 dólares, Sí, 50 dólares creo, 75 le quiere sacar 10 veces más de ganancia Uh. interesante cambió el explorador de este director lo cambió es como si yo me pidieran cambiar hoy me llegó un mensaje de un jugador que quería que le intercambiara mi explorador está loco es mi explorador de director ¿Cómo voy a regalar ese nos regresamos 115 otro director quién sabe qué hizo si, si les pagó dinero no sé esos también son muy raros estos zombies ahora son tiene un precio muy alto otro director ¿Cómo los habrá obtenido el emoji, también tengo uno de estos, tengo uno de estos, este está bueno. Tengo este, tiene otro Bakersfield, Genesis, este es el más barato, $94,000. Yo pienso que a lo mejor le compro este. El mío de qué, de qué Mint es. Vamos a ver familia, el mío, ah no, tengo que ir a, a mis activos. Activo activos y exploradores, este explorador me lo dieron gratis. Solamente tuvimos que llenar un formulario y fue todo. Y miren por cuánto lo quiere vender. Por eso les digo, familia, estén atentos a los eventos que son gratis. Porque este explorador, en un año, yo digo que lo puedo vender por 500 dólares. Tal vez, tal vez lo estoy exagerando, pero le voy a poner ese precio. Y miren todos estos de la colección. Y él está vendiendo el thumbs up emoji. El mío tiene el número 569 de 1900 55 nos regresamos. 569. Habíamos dicho el mío es casi tres veces más bajo que este en un año. Tal vez lo pueda vender por 500 mil upex o 400 dólares. Ah, 106 mil. Otro emoji: 106 mil, 120 mil, 1491. Ah, no, miren, me conviene mejor comprar este. Vieron cómo no le puso bien el precio se me hace que se confundió este es 1491 de 1955 está vendiendo por ciento 120 mil upex este es 1099 de 1955 por 106 mil lo que voy a comprar ese que son 100 dólares imagínense 100 dólares por un emoji que nos dieron gratis lo haré para que les enseñe y entiendan cómo se hace todo esto por si en el futuro quieren vender sus exploradores, vamos a tener la oportunidad de prestarles nuestros exploradores a esto, bueno, no prestarles, hacer que estos jugadores sean intermediarios por nosotros y ellos van a vender estos, nuestros exploradores por nosotros, nos van a cobrar una comisión familia. Muy importante encontrar un dueño de un negocio que no les cobre tanto de comisión por vender sus exploradores, porque ellos van a tener que pagar un precio variable cada mes, para poder tener este negocio. En ese video que les enseñé al principio, hablo sobre el, el precio variable para poder tener una licencia de, de un negocio y cómo va a cambiar cada mes. Uy, mil. Bueno, va por ustedes, ¿ok, familia? Para que aprendan. Por favor, confirme que quiere comprar este explorador, el emoji de corazón, mil. Voy a poner que no soy un robot. Le apretamos. Ah, perfecto. Lo que quería yo saber, aquí dice, igual que cuando queremos comprar una propiedad, que tenemos que estar cerca, tenemos que estar cerca de, esta, de este negocio. Lo que vamos a hacer, nos salimos y aquí, vimos ¿cuánto nos va a cobrar? 5 UPEX, viajamos, voy a gastar 5 UPEX más 1 cent confirmamos, ahora sí, entonces tenemos que estar cerca de la tienda para poder comprar estos exploradores me imagino que en un futuro en un año, tal vez pueda vender este explorador por 300 mil si le saco 200 mil UPEX de ganancia estaría bien, ok, ya estamos aquí 106 mil ponemos que sí, y aquí ya cambió lo que tenía yo, ahora vamos a ver, dice que vamos a poder ver este explorador en nuestros activos una vez que la transacción se complete, acuérdense como es en el blockchain, se va a tardar un poco, tal vez unos 3-5 minutos. Aquí dice pending, está pendiente. Nos vamos a esperar a, a, ver que, a ver si cambia. Y compré este familia porque pienso que se va a poder vender en el futuro más fácil que este de los Juegos Olímpicos del año 2020. Para mí este es un explorador universal que se puede usar todo el tiempo. De vez en cuando lo uso. Si la aprieto otra vez a pending, me dice ahora que esta transacción está en proceso. Que no me desespere. Mi familia ya llevo como 5 minutos desesperando y no se ha cambiado esto. Se me hace que me tengo que salir. Vamos a ver. Nos salimos de acá y vamos a ver. Me ha llegado un mensaje, no. Vamos a ver nuestros activos. Activos, activos. Vamos a ver si tengo dos emojis. Ah, Ahí está. ¿Qué número compramos este 1099 y 99 y este era el que tenía yo y eso es todo así es como vamos a poder comprar exploradores los adornos de navidad de halloween por ejemplo las tarjetitas de aplan no sé si los jets los vamos a poder a, a vender también o no pero todos estos familia dentro de un año voy a venderlos vamos a ver qué tal se venden no un año no en noviembre de este año Sí, en noviembre de este, de este año pero los quiero vender por dólares no los quiero vender por upex los vendería por upex si sí sé que se viene la apertura de una nueva ciudad y no tengo liquidez como les dije en el momento estos negocios solamente están en fresno y san francisco estos son los jugadores que, este, que fue? Marzo, abril, no, antes, noviembre o diciembre del 2019, cuando apenas estaba yo empezando el juego, que fue cuando estaban diciendo que estaban aceptando aplicaciones para que los jugadores pudieran tener un negocio en el juego, pero tenían que pagar mil dólares. Y ellos fueron uno de los primeros. Por eso son los únicos ahorita que tienen sus tiendas. Pero como vimos, tenemos que estar cerca de la propiedad para que podamos comprar esos exploradores. Miren los precios locos que le ponen. El aplando lo estaba vendiendo porque a 95 mil UPEX familia. Vean todos estos precios, todas estas tiendas. Si sí, piensan comprar esos exploradores. Muchos jugadores, en mi opinión, en el futuro van a querer tener cada explorador que ha salido en el juego. Y qué precios tiene este jugador. Bueno familia, eso fue todo el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Mucha suerte en el juego. Estamos emocionados de que ya se viene Los Ángeles muy pronto. No se les olvide, inscribirse al canal si no se han inscrito. Y como siempre les pido que le dejen un like. Eso ayuda mucho para que los jugadores nuevos se encuentren en el canal y puedan empezar bien en el juego y no empiecen como nos, muchos de nosotros que cometimos muchísimos errores al comenzar. Hasta luego familia, que tengan un bonito día en el metaverso.